Y uno de los evangelios que más hace alusión a esta presencia mariana es el evangelio de Lucas. Es allí donde se plantea el tema de este llamado, como dices tú, de una persona tan sencilla como cualquiera de nosotros, que es María, la madre del Salvador. Ese Mesías que se anunciaba tanto y que se esperaba. Este llamado que lo hace el ángel Gabriel a esta mujer, que en el sexto mes se aparece y ya la llama, mira vos, querida María Marta, con el nombre de Alégrate, llena de gracia, y a través de esto ya nos da a conocer a nosotros cómo comienza a formarse el propio Ave María, esa oración que nosotros pronunciamos y en donde damos a conocer Cómo María para nosotros tiene toda una simbología y toda una oración que nos da a conocer la grandeza que tiene ella para todos los hijos de Dios. Y en ese llamado, la aceptación, a pesar de todas las cosas que se venían a través de ese sí, porque recuerda que en esa época las mujeres que concebían a un niño no estando casada, eran aperreadas, eran matadas. Y María en ningún momento dudó de lo que estaba por hacer, al igual que José. Sin tener en cuenta todas estas cosas, su fe fue mucho más fuerte, mucho más firme. Una oración en donde fueron transitando todo un caminar de lo que le proponía el ángel y la misión que le estaba dando Dios de ser estos padres amorosos, como lo va a ir anunciando después a lo largo de ese caminar el propio Hijo Jesucristo. Y esa misión que comienza con esa palabrita tan simple, tan pequeña, que es el sí, ese llamado, esa vocación al encuentro, y a través de ese sí con el que se abre el camino de salvación de toda una humanidad.